con carmita, porque todavía anda por allá afuera así que lo bueno estamos aquí eh, con Cristian Pereda chef encargado del evento para el bautizo de Camila y Amanda hoy día sábado 27 de junio de 2015 en, en este momento está emplatando lo vemos trabajando ahí ¿eh? Cristian, ¿en qué consiste tu, tu menú? Cuéntanos bueno, un poquito El, el menú tiene verduras salteadas, tiene puré rústico que es un, es un... complemento de zapallo camote con, con papa nativa un poco de cebolla caramelizada y tiene lomo vetado y salsa de champiñón Ya está Acá pueden apreciar el, este es el plato de fondo El plato de fondo ahí está bien presentado, ¿eh? vamos a verlo Esa salsa de qué está compuesta bueno, esa está compuesta a base de una salsa blanca que es de leche con moscada y tiene cipollas. Ajá. Ya. ¡Vamos! ¿Más cipollas? Sí. ¿La cipollas? Sí, todas. Todas las cipollas. Ahí está la cipollas.